El gobierno no apoya que la policía lance bombas. Oye, oye, o, oye, están ellos? oye, oye, ¿Verdad? Mírenlo ahí, señores. ¿Eh? A ver si un policía hace fue, algo su propia cuenta. Oye, fue, y es por orden que los brazos hacen la cosa. Fue ellos... iniciativa individual lanzar bombas. Lagrimógenas, dice el gobierno. El ministro de la presidencia, Gustavo, Gustavo Montalvo, el señor lo bendiga, el señor. Dijo que la persona que lanzó la bomba lagrimogena contra manifestantes en la plaza de la bandera lo hizo de manera individual. Dijo que el gobierno siempre ha respetado el derecho de protesta pacífica de ciudadanos. Lo ocurrido hoy lamentablemente fue iniciativa individual. No, ordena por, no ordenada por autoridades. El responsable será investigado y sancionado por nuestra fuerza de seguridad. Dijo Montalvo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. No tengo Twitter, pero voy a hacer uno ahorita, porque veo que ahí es que ellos están hablando. Y ese, y ellos, mientras también, que el, eh, ellos están diciendo de que fue un motorista, y el motorista cómo se encaramó a la tercera planta de la Junta Central. Mientras que el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que el derecho a protestar pacíficamente está protegido por la Constitución y que el gobierno siempre lo ha respetado. Aunque sabemos que lo ocurrido hoy es un hecho aislado, pero se están aislando de todos lo hecho ¿eh? sí, los hechos ellos y sin activos. autorización condenados categóricamente a cualquier agresión contra la población dijo ¿eh? y ahora se están aislando ellos de todo de acuerdo a declaraciones del ministro de defensa Rubén Darío Paulino Sen la acción fue cometida por un militar sin la debida autorización por lo que será investigado respecto el nombre del acusado no ha sido revelado Uy, uy, uy, y dije que fue un motorista. Yo quiero saber cómo ese motorista se subió a la tercera planta de ¿Eh? la central electoral. Y no solo eso, señores. Un, un policía un guardia, no hace nada sin autorización de, de, de los jefes porque saben las consecuencias que eso traería. Déjense de vaina que ya el pueblo abrió los ojos. Han despertado al monstruo. Deben entenderlo ya, que nadie le va a creer su trama y su, y su teatro. Eso así, señores, y se están aislando de todos los acontecimientos. Mira, pues usted tirar una bomba Pero en ese despliego a, militar. Por el amor a Cristo, aíslense sí. del palacio. Óyame, para usted lanzar una bomba en ese despliego militar. Usted tiene que tener una orden precisa, láncela. No, oye, de ellos dijeron ¿Eh? que eso es de, de, de, de, no sé de qué cosa, de seguridad ciudadana. Este país el país está en un proceso delicado. Marialo, no sé qué cosa, que, que quien lo dirige es el hermano de Gonzalo Castillo, de que fue una unidad de, de esa institución. Señores, va, vamos a la llamada, 809-725-0505. ¿Usted cree que el policía lanzó su bomba por, lanzó la bomba por su cuenta? 809-725-0505. ¿Eh? No pueden opinar, porque yo pienso que no. Uy, uy, uy. Yo pienso que usted está bajo orden. Usted tiene que esperar que le den esa orden para usted tirar una bombita, ¿sí o no? Hasta en un liceo. Señores, así. pero que eso fue de la tercera, ¿Eh? del tercer nivel de la Junta Central Electoral. ¿Y, Señores, ¿y quién pero, que le va a creer ese cuento? Que fue un pelafután que tiró pero, eso. Uno está ahí. bonito, yo vine como más bonito, Jorge. Pero coño, vea. como que el negro no a acierta ver, ah, El negro no, no queda una bien. No, eh, hay que hablar con el peluquero porque no podemos mencionar hasta que él no entre en un acuerdo conmigo. No, pero intercambio. intercambio. Eh, sí, pues tiene que pelar eh, esta piñadura de pelar. Hello, buenas. buenas. Hola, buenas tardes. Dígame, ¿usted cree que fue individual la acción del policía con la bomba? Hello. ¿Sabe qué yo creo? Sí. Yo creo que estamos ya para para que un proceso de paz. ¿Un proceso? Un proceso de paz. ¿De? De, ma de manera que eh, si, es, si fue el gobierno quien si fue que hizo la trampa o intentó eh, manipular los lo, lo aparatos electrónicos ya debemos mediar en el asunto y, y tratar de nosotros no caer en el mismo número de veces, sino que pensemos independientemente de nosotros de nosotros mismos y no de los que, Eso va a ¿No de este? ok, no, no es okay. Así, no llegar, no de... ahí está la llamada okay. de ese muy, muy bien muchas gracias por llamar muy bien dice el joven que debemos mantener la paz y yo sí, pienso que es así sí, de verdad claro que no podemos ni prender un neumático ya eh, esa protesta obsoleta hay que obviarla porque si ellos quieren no, no, porque es así. Hay que llamar a la paz. No estamos en situación para, para ni tener un muerto ni un herido. Dios nos libre. Tenemos que hacerlo en paz. Pueden llamar 809-725-0505. El que lanzó la bomba la lanzó por su cuenta. ¿Sí o no? ¿Eh? Ay, Dios. Qué señores. bonito, señores, pero es verdad. No, no, oye, no, y Jorge y está virado totalmente ¿Tú crees sí, que sí? Yo creo que hay que hacer un hablado con Jorge Yo creo que no lo van a llevar para aquel lado ¿Qué es lo que pasa? Sí, yo creo que está allá de aquel lado no. Más que del lado de nosotros está allá de aquel lado Que se vaya, que se vaya, gran cosa No, no, hay una parte fundamental o hay que es una reunión con él ya mismo en la noche <risa> Señores, vámonos a una pausa y luego Y luego, oye, estamos finos <risa> uh. <risa> Retornamos con el programa que está dando cátedra